¿Qué onda amigos de YouTube? Estamos de nuevo en un video para el canal de tenis Marcas Mexicanas e increíblemente me encontré paseando por la feria con un stand acá muy deportivo y dije pues vamos a meternos a, a ver qué, qué marca es o qué shop. Me meto y me empiezan a platicar. No, pues es que somos una marca que se llama Boost que surgió en San Francisco del Rincón si no mal recuerdo. Este somos una empresa mexicana que pues, normalmente estábamos vendiendo por allá por el norte pero pues, no, no llegábamos aquí a Querétaro entonces son relativamente nuevos en Querétaro y yo ya había visto esta marca patrocinando unas canchas de pasto sintético de por ahí por ahí, no recuerdo bien por dónde pero bueno yo nunca le había puesto atención a esta marca porque decía bueno, boost, no creo que haga tenis de fútbol porque yo en los anuncios que había visto veía que eran tenis de, de Ronnie y pues sí estaba interesado un poco en conocer pero nunca me había metido a internet a ver qué show o algo así y pues resulta que sí que es una marca mexicana, este su, su página de internet viene un poco la historia, dice que en el ocaso del año 1994, con apenas dos empleados y siete máquinas como su activo principal, pues esta marca empezó con tenis de calzado escolar. Pero al ver que tenía un poco de fama, bla bla bla, en tres años después, en 1997, es cuando la marca Bustas así el nombre tal cual es registrada y pues lanzada al mercado formalmente. Eh, desde ahí se han, se han dedicado a a calzado deportivo no, no vi porque no he ido a una tienda física, o sea, les digo, fue un stand en la, en la feria aquí de Querétaro entonces no sé si tengan ropa deportiva en su página de internet veo que tienen mucho calzado, tienen balones, espinilleras y guantes de fútbol este calzado de running, como también les había dicho pues una sección de calzado escolar como ya pues fue su inicio de la marca y, y bueno unas botas, cosas padres, tiene cosas buenas esta marca este a pesar de que este no es el diseño que más me haya agradado pues eh, estaban en oferta estos tenis su precio de los tenis de fútbol rondan $400 pesos, $398, $389 por ahí pero pues estaban en oferta ahí en la feria y me salieron a 190 pesos. Increíblemente 190 pesos. Tú dices, 200 pesos por unos tenis de fútbol que aparentemente se ven muy buenos. Este, una suela muy, muy reactiva, la verdad, pero con una distribución de tacos de 12 tacos cónicos y 3 de navaja. Este, se ve prometedor de verdad, yo espero que no me decepcionen estos tenis porque me gustaron mucho, me gustó mucho el personal que me atendió también, que es importante y bueno este, sigamos hablando con las, con, con un poco de la marca, las sucursales que tienen, como ya les dije en San Francisco del Rincón pues es su prim, principal sucursal, también tienen una en la zona centro que dice Beniciano Carranza número 110, y en la Plaza Galerías Juventino Rosas, ¿bien? también una en León que es en Lomas del Campestre y una aquí en Querétaro que es en la avenida Juárez. Pero bueno, sin más que decir, entremos a los tenis, los tenis este, tienen un aspecto que ya a algunos les sonará, no, no me quiero meter en detalles con diseño porque ya luego haré una reflexión de los diseños de los tenis de marcas mexicanas como esta que tienen, tienen, tienen mucho campo por mejorar demasiado a mi gusto entonces este, el diseño les digo no es el mejor que me haya gustado seguramente a alguien ya también le sonará por otro lado por otros colores pero bueno se ve que le echaron ganas Hicieron un... Us, usaron, perdón, unos materiales, pues se ve que de una calidad decente, ¿no? para el precio que los venden no te puedes poner a exigir una, un Noper extra extra delgado, extra ligero, y, pues realmente 400 pesos, que es su precio normal, redondeándole, pues digo, tienen, tienen un, una buena relación calidad-precio, ¿no? Entonces... No sé si ustedes ya hayan escuchado esta marca o si hayan, escuchado, si hayan tenido la oportunidad de probarlos. Yo como siempre voy a estar usándolos en, en pasto sintético a pesar de que esta sea suela FG para pasto natural. Pero bueno los voy a usar en pasto sintético, de vez en cuando que vaya a pasto natural pues los voy a estar probando también. Quiero ver su tracción, quiero ver su agarre, quiero ver comodidad que, que tantos problemas me puede dar al pie o qué tantos problemas me va quitar de, de los otros dos pares de zapatos de fútbol que tengo bueno una suela como ya les dije 12 tacos cónicos tres laminados al estilo maquista obra primera generación la sala central este unas objetas muy decentes muy muy muy buenas se ve que son de buena calidad una lengüeta muy gruesa que te va a amortiguar de, de de la presión que puedan hacer los cordones en tu empeine eh, una plantilla totalmente pegada ya se las enseñé en la introducción del video Está pegada al interior entonces no se les puedo mostrar que tan gruesa sea pero creo que tiene un grosor decente la, la puedes apretar y se ve que tiene una buena amortiguación los he estado usando para caminar por aquí y por allá y pues también se ve que tiene una buena amortiguación entonces, sin más, van a estar en test. Yo les digo: tengo que hacer un video de reflexión de esto de los diseños, eh, de mi opinión, en cuestión de diseño, de colores. Pero poco a poco vamos creciendo en el canal y me van a ir escuchando las marcas. y no, pues, ahorita solo les estoy hablando a una cámara y a los videntes que me puedan estar, bueno, a los suscriptores o no suscriptores que puedan estar viendo este video entonces espero que les haya gustado esta nueva marca voy a estar intentando conseguir más material marcas mexicanas me habían dejado por ahí un comentario que de Concord si sí tengo muchas ganas que de Concord pero pues necesito dinero así que bueno tengo muchas marcas enlistadas unas que no me convencen mucho pero se las voy a plantear y si ustedes quieren en los comentarios me dicen y yo, con todo gusto, haré todo mi esfuerzo para conseguirles algo. También quiero traerles muchas cosas que no puedo prometer, pero bueno, voy a hacer mi máximo esfuerzo. Espero que les haya gustado este video, que hayan conocido esta marca Boost, que se metan a su página oficial, se las voy a dejar en, en la descripción. Y, y vean más o menos qué es lo que tiene, porque se ve que es una marca que, aunque no es de renombre aquí en México, pues tiene con qué. Pelearles ahí a Pirma, Charly, este, Unión, Tenis Unión, Concord, Atlética todas esas marcas, pero bueno. Este, sin más, espero que les haya gustado este video. Si es así, pues dejen su like. Si tienen algún comentario que, dejar, que decirme, pues también aquí abajo en los comentarios. Si, si quieren dar a conocer un poco este canal, pues se los agradecería muchísimo que compartan el video, que compartan el canal. Y si no se quieren perder de ningún video que vaya a subir, porque ya ven que pues no tengo esa constancia de subirlos cada 15 días o algo así. Por favor aprieten la campanita que está ahí abajo, ahí abajo dice activar notificaciones del canal. Si la aprietan no se van a perder ningún video, se los aseguro a menos que YouTube nos sirva por ahí porque ya ven que ha tenido sus problemitas. Pero bueno, sin más, los dejo. Espero que estén bien chavos, nos vemos.